Bueno, aquí estamos en el embalse del Burguillo con nuestro amigo Javier que acaba de capturar un pequeño black bass. ¿Qué pasa, Javi? ¿Cómo lo ves? Pues, bueno, es pequeño, pero bueno, es lo que, lo que, es lo lo, que hay. Es lo, lo que hay. Los grandes parece que están un poco más. A ver, vamos a, vamos a mostrarlo un poco. A ver el pez este. A ver. Pues sí, señor, es un pequeño black bass. cada la... un gusano blanco. Muy bien. La perca negra. Bueno, estamos aquí en el embalse del Burguillo con uno de los concursantes de nuestro concurso BioBlitz de registro de, de especies exóticas. ¿Qué tal, Javier? Pues bien, la verdad es que bien. La tarde está muy bonita. Está buen, buen buena temperatura, buen tiempo, y el, la zona pues es inmejorable, aquí en, el, en el, la garganta del Valleiruelas. Bueno, ¿cómo es que te has apuntado al concurso? ¿A ti te gusta pescar algunas especies que, que se consideran exóticas invasoras, no? Pues sí, sí, la verdad que sí, sí me gustan especies exóticas invasoras pescarlas, sobre todo el Black Bass, el Lucio también me gusta pescarlo, y... ...principalmente esas dos. ¿Qué piensa de las nuevas especies? Bueno, que se han ido introduciendo muchas... ...y cada vez se introducen más y bueno... Pues, pues, que, pues que no me gusta, la verdad... ...que se sigan introduciendo especies invasoras... ...y, y las nuevas, por ejemplo, el siluro... ...es un pez que incluso más... ...tengo conocidos pescadores... ...que me han ofrecido para ir a pescarlo... ...y me niego a pescar el siluro... ...no sé, mejor no tiene mucha lógica... ...porque pesco otras especies invasoras... ...pero no sé... El black Bass y el lucio, es un pez que lo llevo pescando de toda, toda la vida y, y no lo sé, y la verdad es que es, no lo sé, me gusta mucho pescarlo, la verdad. Bueno, pues nada, adelante y suerte en el concurso, ¿vale? Venga, pues muchas gracias y a ver si me lo llevo.